Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Y en este ejemplo vamos a poner también a sub 2. Va a ser igual a 1, 2, 2, 1. Y vamos a poner a sub 3. Que sea igual a 1 más 2x. Y el otro vector es 2 más x. Y acá yo hice un poquito de trampa, ¿no? ¿Sí? Acá hice un poquito de trampa porque les quiero mostrar que cuando nosotros dijimos que hay formas, de que lo, hay entes que se ven como vectores, en este caso no dijimos más nada, entonces a sub 2 está incluido en R2, en R2, o sea, R2 más R por. Y A sub 3 está incluido en P sub 1, es decir, es el conjunto de todos los polinomios de grado hasta 1, hasta 1. Entonces, otra vez acá, el vector nulo es el par ordenado 0, 0. Y acá, el vector nulo... Es 0 más 0x. Al hacer la combinación lineal a1, 1, 2, más a2, 2, 1, es igual a 0, 0. Es lo mismo que hacer, bueno, acá también tendríamos que hacer a1 por 1 más 2x, más a2 por 2 más x, igual a 0, 0 más 0x y la trampita está en que vale lo mismo o sea, llego a la, a la misma al, al mismo sistema 1, 2 2, 1 ampliado con ceros como, como está ampliado con 0, no lo pusimos los ceros acá este, llego la, al mismo tanto de acá ¿Cuánto de acá? Entonces uno ya va teniendo idea de que los espacios vectoriales hay algo que parece, que parece decirnos que hay una relación. Vamos a suponer que este es K, que esto es P1 y que esto es R2. ¿Sí? Este, este K tiene que ser R, ¿no? Bueno, estamos diciendo que parece que hay una relación biunívoca, y sí, es que la hay, una relación entre puntos del plano y polinomios de grado hasta 1. así que se pueden ver desde una perspectiva más, de más arriba, por así decirlo, a, a estos dos puntos, a estos dos entes que son diferentes, como una misma cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, acá operativamente llegamos a esto. ¿sí? Y esto se resuelve operativamente de la misma manera para los dos, eh, para dos casos. Entonces voy a poner 2, 1. Y acá voy a poner, para eliminar este, multipliqué este por menos 2. Entonces esto es menos 3, 0. Eh, yo puedo hacer la, la, la siguiente ronda, podría haber dicho ya acá a1 es igual a 0 y como a1 es igual a 0, a2 también es igual a 0, pero vamos a eliminar en forma completa menos 3, 0, 0 y 1, entonces ¿qué quiere decir que a1 es igual a 0 y que a2 es igual a 0, entonces es la única solución que tenemos para ambos casos es a 00 Y entonces este es linealmente independiente y este también es linealmente independiente. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos, si lo podemos hacer en GeoGebra. Um, acá yo tengo el vector 1, 2 y el vector 2, 1. El 1, 2 y el vector 2, 1. Entonces yo voy a ir variando K. Y en esta pantalla se ve el 1, 2 y el vector 2, 1. Escalado por K. ¿sí? Se ve eso. Y se ve también la suma. Y la única forma en que esa suma. Sea cero. Es que K sea cero. ¿Sí? Los dos están escalados por K. En este caso. Acá es un poquito más complicado de ver. Digamos. U. Es esta. Y. V. Es esta. O sea. Yo puedo no mirar más nada. Acá Tengo. U y V. Y acá, U, U sub A, acá ya dice que es A por U de X. Y esta A está acá. ¿Sí? Esta A está acá. ¿Está? Y VB es B por la lila. ¿Sí? Están rotando siempre alrededor del punto donde se corta con el eje X. Bien, entonces vamos a ver la función, combinación lineal sería, ¿no? Sería eh, A veces U más B veces V. Y es esta. Y no hay forma, no hay forma, yo la muevo, la muevo, la muevo, la muevo con esta, la muevo con esta no hay forma de que esto se me quede en forma lineal acá como una función nula, nunca. sí Eso quiere decir que es linealmente independiente. Bien, entonces vamos a subir de capa y vamos a darnos otro ejemplo que este ejemplo vamos a ponerlo acá como a sub 4 es igual a Acá va a cambiar un poquito y vamos a poner dos, tres vectores que son matrices 1, 2, menos 1, 1. Pero el ejemplo es bastante rebuscado, les voy a decir, para que las cuentitas me salgan rápido acá. 1, ¿sí? menos 1, ya están viendo que es... 0, 0, menos 2, 2. Es un conjunto entonces, ¿de qué? De tres vectores, ¿de dónde? Yo no dije más nada, por tanto, estoy asumiendo que A4 está incluido en R de 2 por 2. O sea, de todas las matrices de, de entradas reales de dimensión 2 por 2. Entonces, el la matriz nula en este caso como es estándar va a ser 0, 0, 0 y 0 cuando hago A1 por 1, 2 menos 1, 1 más A2 por 1, 2 1, menos 1 más A3 es decir, hago la combinación lineal 0, 0, menos 2 tiene que ser igual al vector nulo vamos siempre por la primera fila y después luego la segunda fila entonces el sistema que queda es 1, 2, menos 1, 1 1, 2, 1, menos 1 y 0, 0, menos 2 2 tomando pivota acá 1 menos 1, 2 y acá es queda 0, 0, 0 y acá queda como siempre, podríamos tomar ahí, bueno, vamos a hacer 1, 1, 0, 2, 2, 0. Ahora tomamos pivota acá. Y esto queda 4, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 2, 0. Y arriba queda 0, 0, 0. De la segunda saco que... A2 es igual a menos A1. Y de la cuarta saco que A3. A3 es igual a menos A1 también. O sea que la realización que hace que esto sea el vector nulo es A1 menos A1 menos A1. Como ven, hay infinitas realizaciones. Por tanto, por tanto, A sub 4, A sub 4 es linealmente dependiente. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver ahora. Eh, acá están. Acá están. U, V y W que son las matrices eh, v1, v2 y v3. Acá son 1, 2 menos 1, 1 es este 1, 2 menos 1, 1 y así sucesivamente. Acá en este caso ya es igual, eh, vamos a ver. Acá está, estamos diciendo que 2 por esta matriz, o sea, 2 por V1, menos 2 por esta matriz, menos 2 por esta matriz, me da el vector nulo. Ustedes dicen, esto está arreglado. No, yo le cambio acá y, y no da lo mismo. ¿sí? Bueno, pero si yo a A le pongo que vale 1, entonces a B le tengo que valer menos 1 y a N tengo que valer menos 1. A, B y N, esto tendría que llamarle C. ¿Sí? Entonces Esto es como A por A1 por V1 más A2 por V2 más A3 por V3. O sea, y si pongo que A es, menor, es menos 2, entonces B tiene que ser 2 y C tiene que ser 2 para que esto me dé de vuelta la matriz nula. Es decir, hay infinitas formas. Si yo pongo A igual a pi, esto va a ser menos pi y menos pi. Exactamente como predice esto, ¿no? Si esto es pi, esto es menos pi y menos pi. Es, hay infinitas maneras de llegar a una al vector nulo mediante estos tres estas tres matrices. El vector nulo es la matriz nula ahí, ¿no? Bueno, vamos a ir por último a un, un ejemplo en donde allá eh, a 5 sería, a 4, sería 1, 2, 2, 1 y vamos a poner 1, 1. Es decir, agregué... ¿Se acuerdan que acá en la. En este caso teníamos 1, 2, 2, 1 y era linealmente independiente, A sub 2. Bueno, ahora lo que hice fue agregarle un, un vector más a A2. En ese caso, le agregué 1, 1. Y estamos en R2. Nosotros ya habíamos discutido de. Eh, ¿Cuántos grados de libertad tenía, podría tener como máximo el conjunto de n vectores? En este caso, sería 3, aparentemente. Pero vamos a ver que este es un, es un conjunto linealmente dependiente. ¿Sí? Un conjunto linealmente dependiente. Entonces... Eh, Haciendo todo lo mismo, A1 por 1, 2, más A2 por 2, 1, más A3 por 1, 1. Voy a tener el sistema 1, 2, 2, 1, 1, 1. Voy a tomar el acá. Entonces tengo 2, 1, 1. Y esto es menos 1, 1, 0. Voy a tomar el acá ahora. Y entonces esto es menos 1, 1, 0. Y acá para hacer 0 este, tengo que poner un 1 acá y un 3 acá. ¿Sí? O sea que de acá saco que a sub 2 es igual a a sub 1 y que a sub 3 es igual a menos 3 a sub 1. ¿Sí? Vuelvo, repito. Esto es eh, sistema lineal, se supone que ya saben. Entonces es A1, A sub 1 y menos 3A sub 1. Por tanto, hay infinitas realizaciones y hemos puesto bien que A A4 es linealmente independiente. Bueno, con estos eh, ya tenemos ejemplos. Por ejemplo, eh, en este caso, A4 barra, no puede ir más lejos que R2. ¿Sí? Estamos poniendo, y nosotros ya habíamos trabajado esto, un vector que puede escribirse como combinación lineal de los demás. Es decir, este vector está dentro... Porque A2 también era, A2 también era R2. ¿sí? R2 a, a barra era igual a R2. Estamos poniendo con el A4. Con el A4 estamos poniendo un vector que ya está dentro del espacio generado por el A2.